Amigo, como cómo antes de empezar con el video quería agradecerle a mi por hacerle la miniatura del video. Tremenda, que hace miniatura. Esta miniatura que viene acá en pantalla y sí, esa miniatura, gente, la verdad, está muy chida, muy buena. La verdad, muchísimas gracias a por la cena. Y nada, le voy a dejar todas sus redes sociales de abajo en los comentarios. Acá arriba aparecen en, en la tarjeta de arriba del video, la misma aparece en su canal. Y en la descripción también, así que sin más nada que decir, el canal Ahora sí, nos vemos. Sentido con el vídeo. Chao, chao. Bueno, amigos de YouTube, como no estoy viendo normal, nada viendo Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Esta vez sí, Minecraft, otra vez para ganar un tremendo juegazo Que ya que me quieren ver el vídeo, mucho la verdad. Un fenomenal. ya esta va a ser la parte 2 dos, gente. Para jugando Minecraft para el canal Yo que disfruten jugando ah, bueno vamos a matar el cerdo el hacer... carne. carne conseguimos chuleta de cerdo cruda ahora vamos a cocinarla la cruda hacemos ay ah, no tengo carne carbón de acá hago pin hago para acá Uh, carbón pongo el carbón acá abajo y chuleta y se está cocinando gente vamos a esperar que se cocine vamos a esperar a ver mientras se cocina y ya bueno tengo más tablones de robleo. a ah, otra cosa que casi me olvido de decir la gente que se acuerdan que en el anterior vídeo de la primera vez que jugaba para el canal hice un cuadrado o un sí, un cuadrado Común cualquiera, pero fue en otro lugar. O sea, ahora tuve que empezar un mundo nuevo, todo desde cero, porque por la PC y se me borró todo. Bueno, que se va a hacer. Y nada, esto ya debe estar, vamos a sacar. Ahí tuve que hacer otro mundo nuevo y hacer todo de vuelta. Pero nada, no pasa nada, es igual, es no más fácil para hacer mucho más cosas. Y ahora, ahora vamos a. A llenar el piso vamos a hacer que oh. vamos a sacar a esto, vamos a ver esto, vamos a romper ver rocas, vamos a romper con el pico Como esto. Sí. Ah. vamos a ver si encontramos más carbón gente o alguna otra clase de, de, de roca o el cual así. Uy, se está por amanecer. Se está por oscurecer, Homero, eres tonto como una piedra. Y... Ah, no, la misma, que No, para gente vamos a hacer un formato, vamos a poner... Line. No me deja, así que vamos a darle a nivel largo. Grupo, sí, usar un mundo line ahora no. a ver, ahora sí me va a dejar eso no hace que vuelva el día que vuelva el día la maneja otra vez Nada, seguimos estoy quedando así pico gente así que vamos a salir de acá y vamos a vamos a buscar algo más vamos a buscar palos para uh mira lo que yo a ver si lo puedo ver Así creo que esto es muy diamante. ¿sí? Nah. No, ya. Bueno, ahora si sí vamos. vamos a poner otro cerdo, vamos a ponerlo a la pared. Si quedé sin pico, olvide oh, los árboles de sacar. Bien, no olvidé comer la de cerdo nada, Vamos a comer la chuleta de cerdo, muy bien. Ahora vamos a buscar palos para buscar. Uh casi me mato juro que no lo vi ahora a buscar palos en los árboles esto nos gusta para para hacer un pico un poco mejor con las rocas a ver si, si, si me da palos vamos a romper vamos a romper y nada gente aguanten aguanten en 10 minutos volvemos cuando consiga palo cuando tenga el pico bueno. bueno gente ahora sí acabo de conseguir acabo de conseguir el palo este para poder hacer un pico madera espada, etcétera cualquier cosa esta vez no lo voy a hacer con palo de roble lo voy a hacer con tronco de roble nada vamos a ver si me funciona con los palitos vamos a, vamos a darle acá vamos a apretar si puedo pico de piedra tú fácil y yo, gente acá tengo un tipo de piedra ahora vamos a, a picar vamos a ver si puedo montar carbón otro tipo de piedra bueno acá tengo ahora sí gente para que no me haya dejado esto que es esto que me lo va a dar esto es cobre bruto ¿no? es el año que no juego Minecraft, gente. Y oh. Empecé a volver a revivir de vuelta todo vamos a ir fijando esto Yo para que me puede servir ahora ya me voy para que me puede servir acá. ahora lo podemos todo acá abajo y lo acá tengo que hacer luz gente tengo que hacer un Sale la palabra tipo una vela así para poder poner la oscuridad o algo, si no. Pero nada, vamos a hacer pisos, gente. Vamos a adelantarlo un poquito más. Vamos a hacer el piso. Vamos a hacer un piso con esto. A ver si se puede hacer con esto. ¿Cómo hago un piso, gente? ¿no? ¿Cómo hacer un piso? Antorcha. Ah, palo y carbón. Carbón tengo hay carbón vegetal, de carbón vegetal, ah se sí, puede con carbón, pero no tengo para. gente. lo que esperar, a Bloque de cobre en bruto, voy a hacer bloque, gente. Bloque de carbón. Rosa de roble. Vamos a hacer esto, gente. ¿okay? vamos a hacer todo lo que pueda de, de esto gente de cosa de roca así vamos a poner el piso no sé cómo quedará gente pero para seguir con la casa bueno gente ahora sí aguantenme otros 10 20 minutos para me a tomar y a todo este piso todo este piso por con... que se llamaba esto, gente ah, con la losa de roca Bueno, nos vemos medio minuto Bueno gente, acá estamos de vuelta Acabo de terminar todo este piso La verdad que pensé que me iba a tomar un ratito Pero no, me tomó un montón Me tomó un buen rato Pone que me ha tomado una hora Pero me tomé mi descanso Obviamente Y nada, acabo de conseguir todo el piso este de, de, de roca, ese piso de roca Y, y nada, acá lo acabo de terminar y para, vamos a... Vamos a hacer que... Vamos a poner... Toda que se ponía... Opciones... Abrir el repetir el truco, sí. Vamos a hacer que vuelva el día, porque se me está por oscurecer todo. Me había olvidado cómo era esa... Me había olvidado cómo se ponía para para el las esto no me parecía. se ha cambiado, ah no, este era para nada, la... qué bueno que soy, este era para, para que me hecho Este estos para que vuelva al día, ahora sí, volvió al día, bien, bien, bien. y más gente, como decía, acabo de terminar el piso y vamos a ver si tengo algo para comer porque me estoy quedando sin, estoy quedando sin nada, hombre no tengo nada para comer, gente. Tengo que ir a... A buscar algo por ahí. No puedo correr. porque no puedo correr, tío? Como gracioso. Tengo que buscar... Vamos a buscar gente para matar a alguna oveja. Oveja, no, porque no te da comida, te da gana, pero algún cerdo por ahí. Ya hay vaca, la vaca creo que te da algo. Uuh, me re fui amigo. Imagínate pues caerte en la vía real y caerte para abajo así. Ya. No amigo, una locura. No, el niño que estupidas nadar sobrevivi, así Así si puedo subir. Subí, boludo. Bueno, acá sí. Uy, uh, te haciendo Cordero Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo, va a matarlo, a matarlo, matarlo. Se, creció, se creció, se creció Salió Y carne, ah, dio, Me dio cuero, no te dan carne, nada, nos acabamos A ver Ahí sí me dio Me dio filete, tío Vamos a agarrar un poco de lana, gente Vamos a matar A matar, Sorry, sorry, sorry, no me gusta hacer esto pero tengo que pedir bien, me dio ahí vaca, vamos a matar al pollo, que es re rápido lo voy a matar, es tan rápido que.. Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo y bien, me dio pollo. Bueno gente, con esto ya es demasiado. Ahora ¿dónde está mi casa? Acabo de perder mi casa, es mi casa está por allá, creo. ¡Eres un grandísimo estúpido! Uy uh, casi me caigo ojo abajo. Ah cuánto se puede naje que me siento graciado un poco. Uy, uh, me va, muy malo se puede enseñar. La... Me baja, me baja, me baja mucho. tiene me acabo de perder, no te dirá? Me acabo de perder mi casa, oh. Me hace perder la casa, amigo. El video, como que se le va el video, o sea. ¡Baja! Baja un poco de. Baja un poco, para allá. Dale, te saco el teléfono. Eh, baja, guacho, baja, cabón, baja, cabón, baja. Voy a mi casa. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte cuando. Vamos a hacer un corte. Cuando aparezca. Cuando vea mi casa, cuando aparezca la casa, vuelvo. Nos vemos dentro de un ratito. Bueno, ahora sí me andé en la casa, pobre no, la verdad que me costó. Estaba en la casa y en realidad estaba ahí abajo. Yo ya estaba acá. Yo estaba buscando para aquel lado. Para aquel lado estaba, bueno. estaba buscando para aquel lado y mira para este lado. O sea, me fui para allá y para allá, pero no vine para este lado. Ay, pero que idiota. Si sí, empieza a perder la vida, vamos a fabricar comida porque. Mirá lo que me queda, miren ahí abajo, al costado, abajo, a la derecha, lo que me queda de, o sea, tengo un, pa un palito de comida, que eso significa que, que empieza a bajar la vida, creo no, que empieza a bajar la vida, eso no tengo idea, si vos no tenéis ni un palito, bueno, ahora tengo cuatro, pero seguro vos no un palito, pero que empezás a perder vida, y bueno, si está oscureciendo, van a aparecer, empezar a aparecer los... si te el caso, lo no, dije que sí Antes que aparezcan los zombies, y los creepers, y araña y todas esas cosas Vamos a volver al día de vuelta Vamos a poner, time, set, date Y bueno, el día falta ejercicio, ah bueno, ahora empieza a llover lo que faltaba No mames, otra vez otros pozos otro comando creo que se llamaba water clear y volvió espero que ahora no maneje y volvió al día sin lluvia vamos a poner el pollo vamos a poner el pollo a ver si se no no le dio era el pollo y nos quedamos con el filete asado y ahora sí, recuperé todo y se me va subiendo la vida ¿vieron cómo me sube la vía ahí, abajo, ahí al, abajo a la izquierda? Y bueno Y nada gente, ahora no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Tendría que ahora sí empezar de cero la casa poner... Rellenar, mismo hacer cuatro pozos de esto Tablón de madera creo que se llamaba Cuatro hileras para arriba o cinco y ahí empezar a poner adorno y nada bueno gente acá me despido el video porque ya no sé qué voy a hacer y si quieren alguna tercera parte cuarta quinta solo déjenme en los comentarios apoyen el video suscribiéndose dejando like y depende de cómo esté bien apoyado el video voy a ver si subo la tercera parte y la tercera parte no sé qué voy a hacer si empezar de cero la casa hacer hasta arriba y poner muebles y todo eso y hacer varias cosas más quiero que me dejen un buen like al video si el video está muy apoyado al like. Y si suscriben algunos más, capaz que haga la tercera parte. Ahora sí, gente, espero que les haya gustado el video. Y acá me despido. Hasta la próxima. Chao y chao amigo.